Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida Flipando con las noticias de que Irene Montero Habría puesto de niñera de sus hijos A uno de los altos cargos del Ministerio de Igualdad Por 50.000 euros Qué fácil es hablar de cuidados Cuando se pagan con el dinero del contribuyente Cuando me he enterado de la siguiente noticia Que recogió el portal tomatazos.com Hace ya algunos días De Mandalorian, eliminan a Gina Carano Del arte promocional y los fans se burlan de ella Eso sí que no, Tracemos unos límites Quedaos con la presunción de inocencia Quedaos con todos los derechos y libertades que queráis Quedaos con la mitad de lo que gana todo Dios Pero por favor, no nos quitéis a Gina Carano Que la lío muy parda, eh, que la lío Mientras me calmo, para contaros lo que está pasando ¡Adelante con la intro! Pues parece ser que los progres han estado intentando cancelar a Gina Carano por sus opiniones en redes desde hace ya algún tiempo. En este vídeo que os dejo por aquí os cuento cuáles fueron esas polémicas declaraciones en redes que tanto molestan a los defensores de la diversidad. De todas menos de la de pensamiento, como ya veremos más adelante. Pues estos días toda esta cancelación ha empezado a surtir efecto. Porque claro, todos sabemos que el ambiente social más sano y justo es aquel en el que tus posibilidades de trabajar y de progresar en la vida dependen de si comulgas o no. Con la opinión correcta. Ay, qué bien les está quedando lo de llamar democracia al total. El artículo recoge lo siguiente. Según rumores, la razón por la que Lucasfilm no había despedido a Carano de Star Wars es porque Jon Favreau, showrunner de The Mandalorian, la estaba protegiendo. Pero dejando los rumores a un lado, parece que por fin la compañía ha tomado cartas en el asunto, pues una pieza del arte promocional de la serie fue modificada para sustituir a la actriz con Rosario Dawson como Ashoka Tano, un personaje con mucha menos importancia de la que ha tenido Caradune en The Mandalorian. O a lo mejor no la habían despedido, lo digo así como hipótesis muy loca, porque les gustaba su desempeño como actriz Y el personaje había calado entre la audiencia de la serie Que no todo gira en torno a vuestras ideas, ego-maníacos! Porque no se nos olvide que las ganas de funar a Gina Carano Vienen por algo externo a la serie Serie dicho sea de paso Que si está teniendo tanto éxito Es porque se está alejando de las directrices Progres Con las que se empapó la última trilogía En cuanto le ponéis las zarpas encima algo Lo arruináis, Progres Que parecéis Eduardo Manostiqueras El caso es que con todos estos actos sobre la mesa Se ha llegado recientemente al desenlace que ahora es noticia. De Mandalorian, Gina Carano es despedida por Lucasfilm tras polémica publicación. Lucasfilm ha decidido separarse de la actriz luego de polémicos comentarios realizados en sus redes sociales. Alienada, cálmate por lo que más quieras que la ira lleva al lado oscuro. En fin, hay que ser muy cabestro para elegir mal entre una fanaticada progre y Gina Carano, pero así se comportan las grandes casas cuando les invade el miedo y reaccionan por instinto. Y eso a pesar de que parte del éxito de las serie que ha abierto la puerta a todos esos nuevos shows de Star Wars que están por estrenarse, se depa precisamente a la persona a la que han accedido a bajar del carro. Básicamente, con Star Wars y los Progres la cosa funciona tal que así. Los Progres imponen sus ideas en la última trilogía de la franquicia. La franquicia se estanca. Se dejan de aplicar las ideas de los Progres en la serie de The Mandalorian. La franquicia vuelve a coger fuerza. Los Progres se vuelven a fijar en la franquicia. Los Progres vuelven a hacer presión para que se apliquen sus ideas. Parece ser que en este esta ocasión, la gota que ha colmado el vaso ha sido la siguiente publicación de la actriz en Instagram. Los fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos, incluso por niños. Como la historia se edita, la mayoría de las personas hoy no se dan cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran, simplemente por ser ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas? Básicamente, ante esto, la izquierda ha pensado ¿Cómo podemos demostrarle a Gina Carano lo equivocada que está diciendo sobre nosotros que odiamos y linchamos por ideas políticas? Pues lanzándole un montón de odio a ella, a sus ideas políticas y linchándola por ellas hasta que la despidan. Y eso que en el texto no nombra a nadie en concreto, pero ya hemos visto quién se ha sentido aludido. Llama la atención que los progres que ya se relamían solo con la posibilidad de que esto sucediese recordándole duramente que ahora Joe Biden es presidente. Muy lógico todo, como responder, zanahorias cuando te preguntan la hora. Ahora directamente se han lanzado a celebrar el suceso en redes a través de comentarios como estos. Con respecto al tema de Gina Carano, seré breve y conciso. Una persona tan... declarada y abiertamente fiel a causas de índole poco moral, no merece estar en una saga tan hermosa como Star Wars. Lucasfilm ha tomado la decisión correcta. Esto es así. La tía esta es una salvaje en toda regla. Opiniones racistas, xenófotas, apoyando la que liota una joyita vamos, anda y que se vaya va a bastar, Karadune es literal mi personaje favorito de The Mandalorian pero claro, Gina Karano tenía que perderla, de verdad que payasa, me hace gracia este último tweet en el que una fan progre del personaje cree que la culpa de la salida de Gina Carano es de ella por sus declaraciones y no de la turba de giliprogres Progress que han estado exigiendo su marcha por cuestiones ajenas a la obra, lo cual dicho sea de paso tiene bastante similitud con el dogma machista de, si es que estás pidiendo a gritos que te peguen, ¿creéis que con lo del lenguaje del maltratador ¡Ja! Gina Carano fuera de Star Wars la verdad es que hacía tiempo que se lo estaba buscando en fin, he leído por ahí que podrían sustituirla por Lucy Lowles, apoyo a tope esa idea y vosotros podéis decir, pero alienada es que esto ya no es bromear sobre la plana del coronavirus o apoyar al presidente de su país para la reelección, esto es banalizar con el holocausto, ya que justo esa es la razón que están dando los progres para saltarle al cuello esta vez, y yo os respondo ¿por qué no lo hicieron entonces cuando Spike Lee comparó a Donald ¿Acaso no les parece banalizar el holocausto comparar a un líder militar que instauró una tiranía sangrienta y causó la muerte de millones de personas con un político que se presentó a su reelección y terminó por ceder la posición al siguiente candidato? Pues yo os diré por qué. ¿Por qué no están atacando a Gina por hacer una banalización del holocausto. La están atacando por hacer una que no le gusta a la izquierda Y no le gusta porque les ataca y les deja a ellos como los malos Si es para defenderlos, banaliza lo que quieras, que ellos ya se quedan bien a gusto De hecho, en España tuvimos hace poco el caso de una progre Banalizando el tema de comparar el hospital Sendal con... ¿Acaso ha perdido ella su trabajo? Para que veáis la doble vara. No obstante, algunas voces han salido también en su defensa. De hecho, yo diría que varias, ya que el hashtag CancelDisneyPlus ha llegado a ser trending topic en Twitter. Dentro de poco, en el currículum se va a tener que poner si eres de izquierdas o de derechas, su vertiente se y en qué piensas cuando no estás salvando el mundo. En fin, tal y como le pasó a James Gunn, Ray Fisher, etc. El nazismo progres se cobra otro empleo. Ahora fue Gina Carano. Su único delito fue apoyar y ser abiertamente de derecha. No necesitamos ser parte de ninguna comunidad para entender y criticar el funcionamiento de esta ideología totalitaria. Asqueroso. A estos tweets me gustaría sumar una observación que ha hecho Anima en su cuenta de Twitter. Gina Cara no ha sido despedida de Star Wars por sus ideas políticas. Las compañías quieren mostrar rostros y cuerpos diversos, pero la diversidad ideológica es inadmisible. Con esto mandan un mensaje a todos los artistas. Si no pensáis adecuadamente, estáis fuera. Imaginad la presión. Y es que a esta gente se le llena la boca con la palabra diversidad, pero luego solo la aplican a cuerpos, colores de piel y orientaciones sexuales. La diversidad intelectual ni está ni se la espera. De hecho, la consideran horrible y perjudicial. Ellos solo quieren una diversidad visual y y Chic, que les permita fácilmente presumir de inclusión, pero de una diversidad que les haría estar debatiendo constantemente sus ideas y principios, porque convivirían con otras diferentes y hasta opuestas, desahuyen como de la peste y la criminalizan. Y es que es lógico, si quieres una manada de borregos, no reúnas a los zorros. Me da muchísima lástima ver cómo Disney se pliega cada vez más a los designios de la izquierda, porque el problema aquí es que no se está yendo a por Gina Carano por sus ideas per se, sino porque dichas ideas no corresponden con las del progrerío, y cuando estos han ido a intentar doblegarla, se ha mantenido asertiva e inflexible. Y lo peor de todo es que no se está haciendo a base de coger declaraciones de Gina que puedan entenderse como racistas o supremacistas, aunque sea sacándolas de contexto. Lo están haciendo simplemente por asociación, mediante el método como defiendes algo que consideramos racista, pues tú también eres racista, punto en boca. Y luego a esto se le suma, como hemos establecido que esta persona es racista, todo lo que diga será racista, porque lo está diciendo una racista. ¡Brillante! pensamientos, ni Homer Simpson con resaca. Esta forma cuadrada y maniquea de ver el mundo, que luego para colmo nunca se aplican a sí mismos, porque los progresos son muy colectivistas hasta que uno de los suyos mete la pata. No solo es un palo en las ruedas para el diálogo y el entendimiento y fomenta la polarización, es que encima hace que paguen los platos rotos, gente a la que en este caso solo se le puede acusar de creer firmemente en sus principios, mientras que otros que han hecho cosas considerablemente como seleccionar gente por la calle de un color de piel distinto al suyo Y obligarles a besarles los pies Y todos sabéis perfectamente de quién hablo Ahí siguen tan campantes Da igual cuánto demuestres que condenado el supremacismo varias veces Que es tan sencillo como poner en el mismo YouTube Condenando a caca Incluso el primer vídeo es de lo país, que para que estos le reconozcan algo bueno a. Ya se tiene que juntar Marte con Saturno. Incluso recuerdo una recopilación que hizo el diario de Rorschach, gran amigo del canal, que por cierto también se ha pronunciado sobre esta polémica, recopilando todas las veces que. T había condenado el supremacismo blanco o los grupos de ultraderecha. Y el vídeo duraba como 5 minutos. No tiene problema en condenar el extremismo, incluido el de BL. Por eso a los progres les irrita tanto Lo que los progres no están sabiendo ver con la euforia del momento O directamente no les interesa entender Es que están apoyando una práctica que se puede volver contra ellos en un futuro En una sociedad democrática de partidos La tendencia general tanto puede ser de izquierdas Como en unos años volverse de derechas por muchos berrinches Que organicen intentando hacer que esto no suceda Que no suceda la democracia en definitiva, vamos Y cuando pase ya habrán validado la idea y la práctica De que está bien de penestrar a alguien Porque sus ideas políticas van en contra de la tendencia mayoritaria a ver con qué cara se oponen a este hacer Si algún día llegan a ser ellos los siguientes Recuerda, nunca apoyes ideas Que de practicarse contra ti estaría A pesar de este oscuro panorama Una cosa es segura Que a Gina Carano, la diosa de titanio de este canal Por cómo es y los músculos que se gasta La fuerza siempre la acompañará